Queremos una Colombia incluyente y educada, pero falta algo para cumplirlo y para mí el programa SERP lo paga no es la mejor opción. No estoy a favor de que este programa continúe porque aunque ha sido beneficioso para varios, no basta con que pocos lo logren cuando es un derecho de todos poder estudiar, por lo que tengo tres razones. Uno, limita. Para muchos es la oportunidad de entrar a la universidad, pero al mismo tiempo es un limitante por el hecho de no obtener el puntaje deseado, cambiando así sus aspiraciones a lo que puedan lograr por sus propios medios. Entonces, o se tiene que ser rico o según este programa muy pobre para poder acceder a la educación en Colombia, aun cuando es un derecho estipulado en la Constitución Nacional, generando así que las oportunidades solo se le atribuyen al grupo seleccionado, teniendo menos personas preparadas en el país, siendo este poco competente a relación del mundo. Muy triste. 2 estandariza. Aun cuando todos los estudiantes no tienen el mismo proceso educativo, la prueba se crea a partir de un patrón, que muchas instituciones siguen, obviamente, pero estas llevan la ventaja contra otras instituciones donde no se dan las horas necesarias en una materia, por ejemplo, por el hecho de tener una modalidad ya establecida. Y tres, las universidades privadas son las que más se benefician del dinero del Estado. La mayoría de los beneficiados por este programa eligen las universidades privadas, y cómo no, si sí, una de las razones es la falta de recursos e infraestructura adecuada en las instalaciones de las universidades públicas, por lo que los beneficiados tienen otras opciones, dándole entonces el dinero que es del pueblo a particulares y olvidando por momento lo que se quiere en Colombia, que es una educación de élite. Pero cuando los recursos no son aprovechados adecuadamente, el dinero que usan estas personas particulares lo podría estar usando tranquilamente el Estado y haciendo maravillas en las universidades públicas. Por lo tanto, si se quiere un país productivo, trabajemos en que todos participen.